Capítulo 6 Cerdo y pimienta Por uno o dos minutos, Alicia se quedó contemplando la casa y pensando qué partido tomar, cuando al pronto salió corriendo del bosque un criado con uniforme. Al menos a ella se le antojó un criado, porque llevaba librea. Por otra parte, a juzgar solo por su cara, se diría que se trataba de un pez se acercó el hombrecillo a la puerta y golpeó con los nudillos, abriendo otro criado de librea, que tenía la cara redonda y unos ojos grandes de rana. Alicia observó que los dos criados llevaban el cabello ensortijado y empolvado. Despertósele tal curiosidad de saber lo que pasaba, que salió del bosque cautelosamente y se acercó un poco para escuchar. El criado de cara de pez, Empezó por sacarse de debajo del brazo una carta casi tan grande como él, y se la entregó al otro diciendo en tono solemne. —¡Para la señora duquesa, invitación de la reina a una partida de croquet! El criado de cara de rana repitió con la misma solemnidad las palabras, pero alterándolas un poco, en esta forma. —¡De la reina! —¡Invitación a la señora duquesa para una partida de croquet! Luego, ambos se hicieron una profunda reverencia, y los bucles de la peluca se les entremezclaron. Tanta risa le dieron a Alicia a estas ceremonias, que se metió otra vez en el bosque temiendo ser oída. Y cuando volvió a asomarse entre los árboles, el criado de cara de pez se había ido, en tanto que el otro estaba sentado junto a la puerta contemplando el cielo estúpidamente. Alicia se llegó, no sin cierta timidez, a la puerta y llamó. No sacará usted nada con llamar, le dijo el criado, pues hay dos razones para ello. La primera, que yo también estoy a este lado de la puerta. La segunda, que con el ruido que están haciendo dentro es imposible que la oigan. En efecto, se notaba que hacían un ruido extraordinario. Un continuo berrear y estornudar, y de vez en cuando el estrépito de un golpe como de una fuente de porcelana o de una cafetera al romperse contra el suelo. -Entonces -dijo Alicia ¿tiene la bondad de decirme cómo voy a entrar? -Aun cuando la puerta nos separa-, siguió el criado, sin parar mientes en lo que ella decía, -sería preciso que su llamada tuviese razón de ser. Por ejemplo, si usted se hallase dentro, podría llamar y yo abriría para que se fuera. No dejaba de mirar al cielo mientras hablaba, cosa que Alicia encontró muy incorrecta, aunque se dijo luego —¿Acaso no lo pueda evitar, pues, tiene los ojos tan altos en la cabeza? Con todo, podría contestar a lo que se le pregunta. Y volvió a decir, alzando la voz —¿Cómo he de hacerlo para entrar? —¡Yo he de estar aquí! —dijo el criado—. —Hasta mañana, o... En ese momento se abrió la puerta rápidamente, y salió un plato planeando directamente a la cabeza del criado. Le rozó la nariz y fue a estrellarse contra el tronco de un árbol que había detrás. Pero el criado prosiguió en su tono imperturbable, como si nada hubiera ocurrido. —¡Hasta mañana, o pasado! —¿Cómo se entra en esta casa?—volvió a preguntar Alicia alzando bastante la voz. ¿Qué necesidad tiene usted de entrar? observó el criado. Eso es lo primero que hay que saber. Era cierto, pero a Alicia no le gustaba semejante pregunta, y murmuró para sí. La verdad es que resulta terrible la manera de arguir que tienen todas las criaturas. Es para desesperarse. Y al criado le pareció que el momento se prestaba para insistir en su observación en forma parecida. —Voy a estar aquí fuera sentado días y días. —¿Pero qué voy yo a hacer? —dijo Alicia. —Lo que quiera —respondióle el criado, y se puso a silbar. —¡Oh, no conduce a nada a hablar con él! —se dijo Alicia, desesperada—, es un tonto acabado. Y, abriendo ella misma la puerta, penetró en la casa. La puerta daba inmediatamente a una gran cocina que estaba llena de humo. En medio se hallaba la duquesa, sentada en un escabel de tres patas, con un niñito de pecho en la falda. La cocinera, junto al hornillo, revolvía algo que debían de ser las sopas que se hacían en una olla. —De seguro que esas sopas tienen demasiada pimienta —se dijo Alicia, al tiempo en que estornudaba. —En efecto, hasta en el aire había demasiada pimienta. La misma duquesa no podía dejar de estornudar de vez en cuando, y el niñito estornudaba y lloraba sin punto de reposo. Los únicos seres que en aquella cocina no estornudaban eran la cocinera y un enorme gato que estaba sentado junto al fogón, con una mueca de risa que le llegaba de oreja a oreja. —¿Tendría usted la bondad de decirme —preguntó Alicia—? Temerosa de ser indiscreta hablando sin ser preguntada, ¿por qué su gato se ríe de esa manera? -Es que es un gato de Cheshire -le dijo la duquesa. -¡Eh, cerdo! -pronunció esta última palabra con tal violencia que Alicia por poco da un salto, pero ésta se dio cuenta enseguida de que lo había dicho por el niño y no por ella, así es que se animó y volvió a decir: -No sabía que los gatos de Cheshire. Se reían. Ni siquiera sabía que hubiera gatos que se rieran. —Todos pueden hacerlo, y muchos lo hacen, en efecto. —Yo no había visto ninguno —confesó Alicia muy amablemente, contenta de haber iniciado una conversación. —Es que tú no tienes experiencia —le dijo la duquesa, cosa que no es de extrañar. No acabó de gustarle a Alicia el tono de esta observación y pensó que sería oportuno cambiar de tema. Ya estaba a punto de encontrar otro, cuando la cocinera retiró la olla de la lumbre, y empezó a arrojar a la duquesa y al niño todos los cacharros y objetos que encontraba al alcance de la mano, primero los urgones de la lumbre, luego un diluvio de fuentes, sartenes y platos. La duquesa no hacía caso, aun cuando le daban a ella, y el niño hacía rato que berreaba tanto que no podía decirse si ahora era por los golpes. —¡Oh, por Dios, haga el favor de ver lo que hace!—imploró Alicia, saltando de un lado a otro para esquivar los proyectiles, llena de miedo y angustia. —¡Ay, que le arranca su preciosa nariz!—exclamó viendo que una sartén de extraordinarias dimensiones se la rozaba a la duquesa y por poco se la lleva. —¡Nadie se metiera donde no le llaman!—dijo la cocinera gruyendo. ¡El mundo iría un poco más deprisa! Con lo cual no saldríamos ganando nada, observó Alicia, contentísima de tener ocasión de demostrar que no era tan ignorante. Calcule lo que rodaría día y noche, porque ya sabe usted que la Tierra tarda veinticuatro horas en girar sobre su eje. ¡Pues no habla de cálculos! exclamó la duquesa. ¡Córtele la cabeza! Alicia miró a la cocinera llena de ansiedad, por ver si aprovechaba la indicación, pero como la viera muy afanada en revolver las sopas, sin enterarse de nada al parecer, se animó a proseguir. —¡La tierra tarda, digo, veinticuatro horas, creo, veinticuatro o doce, yo... —¡Tú me vas a dejar en paz, ¿por qué ya me estás fastidiando! —repuso la duquesa interrumpiéndola—. ¡Nunca he servido para contar! Y con esto siguió cuidando al niñito, entonándole una especie de arrullo, y dándole una brusca sacudida al final de cada línea. —¡Hoy que zurrar al pequeño! —¡Plas! —¿Cuándo empieza a berrear? ¡Plas! —¡En vez de coger el sueño! —¡Plas! —¡Tan solo por fastidiar! Coro, con intervención de la cocinera y el rorro. —¡Wa! ¡Wa! ¡Wa! La duquesa agitaba a un lado y otro al niño de tan violenta manera que le hacía dar aullidos, por lo cual Alicia no oyó bien las palabras de la siguiente estrofa de la canción. —Al niño que estornudando se divierte y se contenta, se le dan de vez en cuando azotes con la pimienta. ¡Guá, guá, guá! —¡Ven aquí! Ahora puedes pasear tú al niño, si quieres —dijo la duquesa traspasando la criatura a Alicia. —Yo tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la reina. Y se fue precipitadamente. La cocinera le arrojó una sartén en el momento de salir, pero no la alcanzó. Alicia cogió al niño lo mejor que pudo, pues se trataba de una criatura que tenía una forma extrañísima y que sacaba por todas partes los brazos y las piernas, lo mismo que una estrella de mar, según le parecía a ella. La pobre criaturita resonaba como una máquina de vapor cuando ella la cogió, y se encogía y se estiraba de tal manera que al principio mucho fue que la pudiera sostener. En cuanto encontró la manera de acomodar al niñito en sus brazos, cosa que hizo trenzándolo en una especie de nudo, con el pie izquierdo atado a la oreja derecha, a fin de que no se desdoblara, Alicia se salió con él al aire libre, diciéndose. —Si no me llevo a este niño seguro que lo matan en un par de días con esos tratos. ¿No sería un crimen dejarlo? Las últimas palabras las dijo en voz alta, y la criaturita lanzó un gruñido por toda contestación, cesando de estornudar. —No gruñas —le dijo Alicia—, que no es esa manera de expresarte. El rorro volvió a gruñir, y Alicia, llena de ansiedad, le miró la cara para ver lo que le ocurría. No había duda de que tenía la naricilla muy remangada, mucho más parecida a un hocico que a una nariz normal. Además, se le ponían los ojos exageradamente pequeños para ser un bebé, de manera que a Alicia le hizo muy poca gracia el aspecto que ofrecía. —Eso puede ser que esté sollozando —se dijo Alicia para tranquilizarse, y le miró los ojos por si tenía lágrimas—, pero nada de lágrimas —así es que Alicia le dijo. —Como te me vuelvas un lechón, queridito, voy a tener que abandonarte, tú verás lo que haces. La criaturilla volvió a sollozar, o a gruñir, era imposible discernirlo, y continuaron un rato en silencio. —Ahora bien, ¿qué voy a hacer con esta criatura en llegando a casa? No bien había comenzado a formularse esta pregunta, la criatura dio otro gruñido, tan recio que Alicia volvió a ella los ojos, bastante alarmada. Ahora no cabía la menor duda. Aquello no era ni más ni menos que un cerdito, y comprendió que sería absurdo seguir llevándolo en brazos. De manera que hubo de dejarlo en el suelo, y se sintió quitarse un peso de encima al verle andar solo por el bosque. —Si llega a crecer así, ¡qué criatura más horrible hubiera sido! Pero ahora me parece que resulta un cerdito muy mono. Y empezó a recordar otros niños de pecho que estarían muy bien como cerditos, y se dijo, si se les supiera transformar así. Pero se interrumpió súbitamente, porque acababa de ver cerca, en la rama de un árbol, al gato de Cheshire. El gato no hizo más que sonreír al ver a Alicia. Esta pensó, debe de tener buen humor. Con todo, era conveniente tratarlo con respeto, pues tenía agudos dientes y largas uñas. ¡Minino de Chesaire! Empezó a decirle tímidamente, pues no estaba segura de si le gustaría tal nombre. Pero el gato se sonrió un poco más. Y Alicia pensó, acercándose más a él. Ánimo, pues parece que no le disgusta. Y le volvió a preguntar. ¿Qué camino debo seguir? —Según a donde quieras llegar —observó el gato—. —Me es absolutamente igual un sitio que otro —dijo Alicia—. —Entonces también da lo mismo un camino que otro —añadió el gato—. —Es que con tal de llegar a alguna parte —agregó Alicia a manera de explicación—. —Para eso —le aseguró el gato—, basta con que empieces a andar y a andar. Alicia comprendió que aquello no admitía réplica, e intentó hacer otra pregunta. —¿Qué clase de gente vive por estos lugares? —Por allí —dijo el gato, levantando la pata derecha—, vive un sombrerero, y en esa otra dirección vive una liebre marceña. Puedes visitarlos a los dos, uno y otra. —Están locos. —Pero es que yo no quiero alternar con gente loca —repuso Alicia—. —¡Ah! Eso no lo puedes tú evitar —dijo el Gato—. Aquí todos estamos locos. Yo soy loco. Tú eres loca. —¿En qué conoce usted que yo estoy loca? —le preguntó Alicia. Como no esperaba que se lo demostrara, siguió preguntándole. ¿Y en qué se conoce que usted también está loco? Para comenzar, dime, ¿verdad que un perro no es loco? ¿Lo concedes? Así lo creo, contestó Alicia. Perfectamente. Esto concedido, prosiguió el gato. Convengamos en que un perro cuando se le molesta gruñe, y cuando está contento mueve el rabo. Pues bien, yo gruño cuando estoy contento y me río cuando me enojan. Por consiguiente, tengo que estar loco. —Es que yo le llamo runrunear o roncar, y no gruñir a lo que usted hace. —¡Llámale como quieras! —terminó el gato. —¿Vas a jugar hoy al croquet con la reina? —Mucho me gustaría —dijo Alicia—, pero no me han invitado todavía. —¡Pues allí me encontrarás! —le indicó el gato, y desapareció. No se sorprendió mucho Alicia, porque estaba ya muy acostumbrada a las cosas extrañas que le venían sucediendo. Todavía tenía la niña puesto a sus ojos en la rama donde había estado el gato, cuando éste reapareció de súbito, preguntándole. —¡Por cierto! ¿Qué se ha hecho del pequeño? —Se me olvidaba preguntar por él. —Se ha convertido en un cerdo —repuso Alicia tranquilamente, como si la nueva aparición del gato fuera cosa muy natural. —¡Me lo temí! —dijo el gato, y desapareció de nuevo. Alicia se quedó un rato parada, como esperando volverle a ver. Pero no fue así, y, pasados un par de minutos, emprendió el camino en dirección de donde vivía la liebre marceña. «Sombrereros, he conocido varios», se dijo. «La liebre marceña será muy interesante, y es posible que, siendo ella del mes de marzo, como estamos en mayo, no se halle en el delirio de su locura. Por lo menos, no estará tan loca como en su mes especial». Así monologaba, cuando alzó los ojos y volvió a ver al gato sentado en la rama de un árbol. —¿Has dicho cerdito o cardito? —le preguntó el gato, chanceándose. —He dicho cerdo —repuso Alicia—, y no quisiera volver a verle a usted aparecer y desaparecer de esa manera tan imprevista que le hace rodar a uno la cabeza. —Perfectamente —dijo el gato, y se fue esfumando poco a poco, comenzando por la cola y terminando por la sonrisa. Esta permaneció largo rato allí, cuando ya todo él se había desvanecido. —¡Qué extraño! Nunca había visto que los gatos se sonrieran, pero una sonrisa sola, sin gato, es una cosa más rara todavía. No tardó mucho en llegar a casa de la liebre marceña. Comprendió que aquella sería la casa que buscaba, porque las chimeneas tenían la forma de largas orejas, y todo el techo estaba cubierto de piel. Era una casa tan grande que no se decidió a acercarse a ella sin comer antes una miajita del pedacito de seta que conservaba en la mano izquierda, con lo cual creció hasta medir sesenta centímetros, pero, aun así y todo, se acercó con recelo, diciéndose, ¿y si resulta que está en un arrebato de locura? Casi era preferible haber ido a ver al sombrerero.